Hola, oh, ¿qué haces? Ahogarte oh, Auxilio, déjame, venga, déjame Que te haré vudú, venga, te haré vudú, eh, eh, Estimado amigo y amiga que estáis viendo este videoblog El voodoo no es lo que parece En las películas es distinto y puedes crear zombies y demás Tú te equivocas Sí, él se equivoca, amigos míos Él se equivoca al decir que me hará vudú Porque... ¿Cómo puede hacerme vudú? Sí, el vudú en realidad es más como una religión, que se sacrifican gallinas y eso. Y como muy, mucho pueden hacer algunas pociones amorosas o afrodisíacas. Pero en ningún caso, cogiendo un pelo puedes... En ningún caso, con un pelo puedes... Hacer un muñeco y pinchar a alguien y que se pa y eso pase en la vida real, así que. Él no tiene razón. ¿Qué dices? El que te equivoca seres tú. Yo soy científicamente imposible que exista. Sin embargo, existo. Por lo tanto, quien te equivoca seres tú. Y yo te haré voodoo cuando pueda. Para vengarme de lo que me has hecho. Que me has ahogado, eh, eh.